Compitruenos, bienvenidos a Pokémon Espada. o de lo que sí, chicos! Continuamos la serie. Esto es increíble. O sea, eh, Echo se acabó. Se acabó. A partir de, de cuando veis este vídeo, eh, esta serie se va a subir mucho más frecuentemente. ¿Por qué? Porque estoy confinado. Me han confinado en mi pueblo. No voy a poder hacer otra cosa más que grabar y editar. Así que... ¿Qué coño? Vamos a acabar esta serie de una vez por todas, hermanos. ¡Let's go! Me pongo los cascos... Y vamos a darle cañe, por cierto, paréntesis Paréntesis, estoy los fines de semana Bueno, cuando puedo, pero sobre todo los fines de semana Streameando mucho en Twitch ¿Vale? Estoy en Twitch a tope Con la el desafío Latam, un campeonato de VGC Y con la Liga Pokedraft, otro campeonato de VGC eh, Pasaros, veniros Porque lo único que se pasa es Luxio eh, Snibi y algún otro Y hay muchos que podéis ir tranquilamente A verme allí competir, que nos lo vamos a pasar De locos, o sea, de locos Ayer sábado, eh, streameé, creo que ¡Cuatro horas y pico! ¡Cuatro horas y pico, hermanos! ¿A qué esperáis? ¡Let's go! Continuamos. A ver, teníamos que hacer esta. esta historia. Señor, ¿qué pasa, León? Quería informarle de que mi misión de filtrar los falsos remakes de diamante y perla marcha bien. ¡Es el culpable! ¡Es el culpable, hermanos! León, ¿eres tú el culpable? Buen trabajo, León. Me alegra ver que tienes presente tu deber de hacer ilusiones a toda una generación. Yo, yo la verdad que pagaría, o sea, pagaría dinero, mucho dinero. Si consigo que todo el mundo crea que los remakes pueden, eh, puede que incluso el campeón Folagor haga un vídeo sobre mí, ¿verdad? ¿Van a, van a engañar a Folagor otra vez, increíble. No te equivoques, Folagor no es tan fácil de engañar. Debemos ser cuidadosos con lo filtrado. Creo que deberíamos engatusar a Centro Pokémon. ¡Sí, lo han hecho! ¡Lo han hecho! Centro Pokémon ha filtrado. Lo, lo visteis, ¿no? Supongo que, el, para el que no lo sepa, eh, Centro Pokémon, que es una... una... Una página de Twitter que todo el mundo confía porque siempre cuenta cosas bastante oficiales. Ha filtrado, que se supone que salen remakes. Y claro, mmm, F en el chat. Fuente, fuente cibeles Todo el mundo confía en esa cuenta, nadie sospechará de nosotros. Si conseguimos que se ilusionen con los remakes, les mantendremos contentos una buena temporada. Grande Masuda, es un estratega. Es un poderoso estratega. Con el debido respeto, señor. Creo que llevan demasiado tiempo esperando estos juegos. ¿No sería muy cruel seguir con lo mismo año tras año sabiendo que nunca llegará... Eh, ahí te han pillado, ¿eh, Masuda? Entre esto y la saga Let's Go, tienen que estar hartos ¿Por qué ya estábamos esperando Let's Go Yoto y Let's Go Sampito Pato? Eso es Creo que todavía no has percibido lo que realmente se oculta Detrás de todo esto uh. Ya sabes, chasquido de Masuda LOL ¡Están fatal de la cabeza Aspirante Lío! no te preocupes por los fans, tenemos sorpresas para ellos Ven y verás Tienen sorpresas para nosotros, chicos ¿Qué sorpresas serán esas? Espero que sean buenas sorpresas ¡Hola, señor Basuda! ¡Hola, Eka! No habrás oído nada. Mm. Estaba comentando lo mucho que me gusta agradar a los fans de Pokémon. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Tenemos muchos juegos para 2021. Empezamos con un juegazo de sacar fotos a Pokémon. Como lo oyes, diversión a tope. ¡Ostras! El Snap. ¡El Pokémon Snap! ¡Qué horror! Y más tarde, un LOL de Pokémon. Ah, es verdad, el, el Unite. ¡El Unite! Si es que nuestras ideas son una pasada. Ya hemos copiado Tekken, LOL, Candy Crush. ¡Es verdad! El, el que era como el... está el Pokémon el Pokémon Unite. Y el que era de hacer como... Car es increíble, increíble. ¿Qué será lo próximo? ¿Mario Kart? <ríe> si se te ocurre alguna idea, no dudes en comunicármela. Madre mía, los plagiadores, ¿eh? Los malditos plagiadores. ¿Qué es esto, compañeros? <ríe> La verdad es que me descojono. ¿Eh, tengo los Pokémon curados. Vale, sí, está todo curado, está todo perfecto. Por cierto, no he leveleado nada ni he preparado nada. Aquí está el equipo, Mr. Sulka, Raciano, los que capturamos el otro día que fueron brutales. Y tenemos más en la caja, por cierto, vamos a echarles un ojo. Aquí está el Nidorina, que me habéis pedido que haga una forma galar, así que no lo voy a usar hasta que haga la forma galar, ¿vale? Eh, ¿Me lo pedisteis? No recuerdo qué forma galar me pedisteis. Dejadme un comentario, que a lo mejor está, no lo, yo no lo sé. Y capturamos también a Hoiker, a este pedazo de futuro Ursifu que creo que tengo que hacer el DLC para evolucionarlo. Así que también se va a quedar en el PC. Y si hacemos el DLC, que si queréis lo podemos hacer después de los gimnasios cuarto y quinto Que son los siguientes eh, Yo creo que estaría bien hacer el DLC en ese momento Y deberíamos hacerlo en directo, me gustaría, ¿vale? Entonces, eh, decidme cuando creéis que puedo hacerlo, no sé, a mí me da igual, la verdad Bueno, voy a ir con esto Porque Mr. Sulka me la pone un poco bastante durilla, chicos, la verdad Y Raciano también, ojo, debilidad por cuatro tipo lucha los dos Bueno, este todavía no, pero cuando evolucione y ya está, vámonos, venga ¡Uh, Fola! ¿Qué pasa, Fola? Deja un like, deja un super like Super like, lo pone en la gorra ¡Eh, hey, Eka Veo que poco a poco te vas dando Estás haciendo con todas las medallas, en efecto Soy un puto crack, chaval En cambio, no sé qué le pasa a Javix Javix es que el pobre está atascado ¡Atascaete! Cuando me he topado con él, me ha dicho que tenía que editar Y que cada vez se le dan peor los Pokémon Javix No te me vengas abajo, ¿eh, Havix? ¿Será que ha perdido algún combate y le está afectando? Sí, ha perdido contra Leon Ah, pero digo, es normal, Leon está trabajando mucho en competitivo Pero Javix va por el buen camino con su canal Poco a poco lo irá petando Grande Javix! que lo estás petando con esa serie, hermano La constancia y el esfuerzo van teniendo su recompensa Y debería estar contento Creo que Javix tiene lo que hay que tener para convertirse en un Poketuber de primera ¡Sí! ¡Sí! ¡Id al canal de Javix! ¡Me cago en sapitopato Que yo lo sé, va a ser un Poketuber como la copa de un pino Pero mira qué hora es Cuando llegue cuando tarde a, a la reunión como ya, No sé qué está diciendo Me da igual, hasta luego, Fola Por cierto, eh... Eh, Havix está a punto de llegar a los 1000 subs Así que, si, si no ha llegado ya Cuando estéis viendo este vídeo, ir a verlo ir a suscribiros, porque está a punto de llegar a 1000 Y después de 1000, pues la vida se ve de otra manera, ¿vale chicos? Con cuatro cifras, todo cambia Ok, cámara heptagonal, <todos> Creo que era ahora, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho <risas> ¡Wow! Un objeto ¿Qué es? Y ¡Los dos hipers! Dos hiper... Bueno, bueno, chavales Tenemos pociones por si acaso Alguien fuera a morir nos, nos, nos Podemos gastar lo que queramos mira, ¡Mira qué guapo! ¡Qué guapo el diseño de Shamork Con ojos morados y sus anlas, precioso Vaya, ¿no eres tú la Poketuber que ha recomendado Folagoro? Esto, ¿cómo te llamabas? Pues, hermano, ¿qué, qué, si me conoces, compañero, si nos lleva. Yo... Ah, pero si sí eres seca, ¿eh? No te voy a reconocer... Vale, vale, vale, digo, joder, si nos conocemos, compañero Recuerdo aquellos años cuando empezábamos en todo esto Tienes que darle mucha calle y seguir adelante A ver si algún día das el pelotazo Sí, tranquilo, yo... No voy a rendirme Así me gusta, no hay que rendirse en esto de YouTube Y con los Pokémon tampoco Cuando tengas 7 medallas podrás... Bueno, sí, lo sabemos, hermano Vamos a la, a la cámara que te hablo un poquito de la historia de Galar Ok Entramos en la cámara heptagonal. Eh, esto es un coñazo, ¿no? Si no me equivoco Mira, a ver, Qué pose tiene el tío, ¿eh? Cómo sabe que es Superior a los demás Y mira, te voy a dar Mi tarjeta de la liga Porque es algo guapo Porque... sales guapo, hermano? sales guapo? Vamos a verlo No sé cómo son Nunca he visto las Las tarjetas ¿Cómo se ven, tío? ¿Tarjeta de liga aquí? No, pero esto es la mía, ¿no? ¿Cómo puedo ver las de los demás? Álbum Ah, vale, sí, es aquí ¡Oh! ¡Oh, qué guapa! Ah, bueno, no está actualizada. Lo siento, ¿vale? Claro, si es esto no lo puedo... Bueno, sí lo puedo actualizar, pero no me voy a... No, no voy a poner a ello, ¿vale? I'm sorry. I'm sorry, my friends. Un MT, hermanos. Bueno. Podía... Podía ser peor. Podía ser peor. Encanto baja el ataque mucho y eso en dobles. Me vale. Me vale. ¡Oh, Pical! Uy, Follower y Pical. Tienen aquí una historia. Anda, mira quién está aquí. Esta cámara es una maravilla. Mira, esto está representada en la historia de Galar. Dos youtubers se montan una... ¿Una cachimba? ¿Cómo? Entonces sería una buena porque no avisaron a los del pueblo. Ok, ok. Encuentran una espada y un escudo que les servirán para decorar sus setups. Vale. ¿Y esto qué es? ¡Y se fueron a Andorra! ¡Ja, a disfrutar la buena vida, como debes Bueno, perdón, perdón, perdón. Ojalá yo me pudiera ir a Andorra, ya te digo. Eso querría decir que gano mucho dinero. Y no es el caso. Estos tapices relatan la historia de la fundación del reino de Galar. Sí, sí, ya veo, ya veo. ya veo Dime, mi pequeña aspirante, ¿no hay nada que te llame la atención en ellos? ¿Galara está en Andorra? Había cachimbas en todo esto. Ostras, qué buena, no sé ni qué contestar. Eh, ¿Galara está en Andorra? Vaya ojo tienes. Galara es una parte pequeña de Andorra y por eso estáis todos los... <risa> A disfrutar de la buena fiscalidad, es que es increíble lo, lo, lo de. Lo de. Lo de la. Lo de Andorra es que es un tema, tío, que está trascendiendo. O sea, yo estoy hasta los huevos de verlo en Twitter. Es increíble. Gracias por escucharme, No Creo que he conseguido poner mis ideas. Voy a seguir examinando los tápices. Ok, venga, vámonos. ¿Qué me das? Basura. Ok, vámonos. Por fin, ya que, que, que nos podemos ir, ¿no? Gracias. Ok, chicos. <risa> Vamos a la ruta siguiente. Eh, la siguiente ruta creo que podemos capturar Pero creo que hay combate doble Porque me suena que había un combate con Con Havix, así que muchísimo cuidado oh ¿Algo más quieres? No he contaba contigo ya, eh Los tapices de la cámara octagonal representan a dos youtubers que empezaron todo esto ¿Se podría decir que Folagor es el youtuber Top actual? Sí, está claro Escúchame bien, Eka No pierdas de vista tu objetivo hacer morder el polvo a Folagor Eh, chaval, que lo voy a conseguir Soy mucho mejor, Poketuber eh, no, Perdón, perdón, no, no, Pok Poketuber no, pero eh, jugador de Pokémon, yo creo que sí Jugador de Pokémon, tengo un poco más de experiencia Insisto, estoy jugando torneos en Twitch Por favor, pasaros por Twitch Que juego torneos muy guapardos, ¿vale? Muy guapardos Luta 6 Eh, eh, eh, eh, eh, vale Eh, eh, <risa> lamentable Vale, sí, chicos, la aventura del Silicobra A mí esto me pone un poco nervioso Nos enfrentamos al Team Gel Combate ¡Ah, individual! Individual Tío, este evento me da, de verdad Que me da mucho asco, ¿eh? Lo del Silicobra Que si está dormido Que si lo vas a despertar que soy? Que tengo tres años Para jugar este juego Me cago en San pato Vale, Swirlix y Palpito Cuidado con el Pálpito Que puede tener Absorbe Agua No tiene por qué Pero puede ser Así que voy a hacerle Infortunio No, cuidado Vamos a ir a por el Swirlix Yo creo No, vamos a ir a por el Pálpito Me da más miedo Palpito y Carantoña. No me la voy a jugar a Que tenga absorbe agua Así que le hacemos Fantasma y hada Y let's go A ver cuánto le quita ¡Uh! ¡Oh, sí, bebé! ¡Oh, sí, bebé! Rayo burbuja Cuidado ¿una no me quitas una mierda Grande palpito Te tuve en el equipo Moriste Ambros ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, tío Es por... ¡Uh! Es por agodón Esto baja la velocidad Creo, ¿no? El Erriburo de Moya, ¿Qué dices? ¿Qué, qué, quién, ¿Quién ha dicho Que de bajar la velocidad? Subir el ataque Ah, ha fallado el Carantoña, ¿no? Supongo Pues entonces voy a hacer Hidropulso aquí, o sea eh, Infortunio, y aquí Aquacola Perfecto, porque yo sé que el Infortunio ya lo matamos Rayo burbuja Me comes la peluja Y... <ríe> aquacola, ahora sí A ver cuánto le quita al Swirlix Pero qué defensa tiene ese bicho, loco Es por algodón otra vez Me vuelve a subir el ataque No, oh, yo contento, yo feliz yo, yo, yo, vamos. Happy Flower. Aquí, aquí, lo que tú quieras. Crack, infortunio. Y ese palpito, perfecto. Ahora ya focus a este y ya está hecho. Este, este combate está está Easy Peasy, Lemon Squeezy. ¿Tienes, ¿tienes más pokés? ¿Tienes más pokés? No. Eh, no he mirado, que esto es algo que puede ser malo. No he mirado a qué nivel está el siguiente líder. Cuidado, eh. Cuidado, eh. No nos vayamos a pasar con esta ruta Que además es que ya, o sea, es que no queda nada Un segundo, lo voy a mirar porque no me fío ni de mí mismo, chavales No me fío ni de mí mismo Un segundo Let's go, lo tenemos por aquí ¿Cómo se llamaba el líder? ¿El tercer líder? No me acuerdo, tío No me acuerdo Vale, subele para tu casa, esa acuacola te ha dejado Reventado Y un segundo Lo voy a mirar, ¿alguien sube de nivel? Ok, nivel 35, voy ¿Quiere aprender? Danza ¿Puede ser interesante? ¿Danza lluvia? ¿Con los Pokémon que tenemos? Yo creo que no, pero bueno, lo siempre lo podemos enseñar otra vez porque ya sabéis que en estos juegos puedes enseñar lo que quieras, cuando quieras, como si fueras un dios de los Pokémon, un Arceus de la vida y da puto asco. ¡Hala! ¡Hasta luego, Team Gel, ¡Que me dejéis en paz! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro combate! ¡La madre que me parió! ¡Que ha perdido! ¡Ha perdido el tonto de Javix, de, de Javix hermano! ¡Concéntrate! ¿eh? ¡Que tengo que luchar yo contra todos! ¡Pinkurchin! Y Hitmonlee, ok, focus a por, him, a por Hitmonlee Que es, bueno, justo Hitmonlee es el que menos daño nos hace Así que no, no se ha retrasado eh, Eco Creo que Aprendiz entra muy bien aquí Muy, muy bien Y creo que Moya lo voy a dejar para hacer carantoña a este Hitmonlee Y quitarnos lo del medio, ¿vale? Let's go, a ver qué hace ese Pinkurching Como tenga algo de tipo eléctrico muy tocho Nos puede hacer mucha pupa Vale, Telepata de Hitmonlee. Esto es para no fallar el siguiente movimiento, creo. Eso es. Y Calantoña de... Vale, mátalo. ¡A tu casa! Sí, un tap en 2021. ¿Soy el primero? Puede que sea el primero. A ver, que no haga nada eléctrico duro. Moya. Y si lo hace, aguántalo. Chispa. ¡Uf! Vale, lo aguantamos como unos campeones. Pero voy a cambiar, obviamente. Mm... Somnífero. Cambiamos a... ¡Raciano! ¿Queréis que estrenemos a Raciano? Vamos a estrenar a Raciano ¡Que no se diga que no le usamos, chicos! ¡Let's go! Nuestra forma galar... ¡Grande! ¡Raciano! ¡Qué guapo está, eh! Poco se habla, eh Poco se habla, somnífero para Pinkurchin El Pokémon más lento del puto juego A sobar, se ha dicho Y... y vamos a hacer, chicos Está sobadísimo Está sobadísimo Voy a hacer... Megagotar ¿Y qué tengo ¿Qué tiene este? Llanto falso, canto helado, buena baza, viento hielo Yo creo que podemos tirar de buena baza, ¿no? A muerte A full Let's go, ahí está el buena baza Plasca, plas Le quita una mierda Y me va a agotar cuanto le quita Vale Bueno Estaba pensando en hacer llanto falso Pero veo que no lo mato de un llanto falso tampoco Así que Me agotar Buena baza ¿Hubiera, hubiera molado llanto falso en el turno anterior Ahí sí que hubiera molado Ahí, disfrútalo. Mega Agotar. Y el siguiente turno ya. Reventado. Perfecto. Y sigue dormidito. Sigue dormidito, grande crack. Mega Agotar. Buena baza. Let's go. Ok. Voy a mirar, chicos, ahora mismo. A qué nivel está el líder de gimnasio. Porque no me acuerdo. Ni cómo, ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Qué líder es? Claro, es que no sé qué líder es. Si me acordase. Vale, nivel. Creo que. 40-41. Puede ser. ¿Tiene sentido lo que digo? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No me había dado cuenta! ¡Pablo! ¡Pablo, querido Pablo! ¡Madre! ¡Evolucionando! ¡Madre, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo! ¡Oh, sí, bebé! ¡Oh, sí, bebé! ¡Este es nuestro Inteleon! ¡Qué bonito! ¿Aprende algo? No, no aprende nada. Inteleon, qué Guapardo, Agua Fantasma. Hermanos, poderosos. ¡Ah, sí, sí, sí! Dispar vale, disparo certero, este, este, es, este lo conocemos Este lo conocemos mucho mejor que Hidropulso Disparo certero, revienta, o sea Malditamente revienta mm -hmm. Quitamos Hidropulso, ¿no? Sin más, supongo que sí, porque realmente Tiene PPs de sobra, yo creo que sí, let's go ¡Vamos! ¡Qué bien, chavales! Tenemos un Intelion ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah, ya sé quién es! Yo me llamo Avocado, soy la novia de tía Smile Aquí tienes mi tarjeta, un poco mayor, la verdad, para tía Smile No te lo voy a negar, al menos en el juego Pero, bueno, venga, va, ok Hasta luego ¡Mira qué despacio va! ¡Ay, Dios mío, la abueli! ¿La abueli es la novia de tía Smile? Madre mía, tía Smile, eh, no sé, pero esos dos en la cama no... ¡Fuera! ¡Fuera la imagen de mi mente! ¡Fuera esa imagen! La abuela y, y, y el fortachón Vale ¡Ja, <risa> Chicos, ruta 6. Uy, ¿Qué, qué, ¡Qué combate! Vale, hay combate obligatorio. Vamos a cerrar con eso. Vamos a cerrar con ese combate. Pero, eh, madre Inteleon, tío, qué guapo, eh. ¡Qué guapardo, Inteleon! ¡Let's go! Vamos a terminar con este combatazo. Y mañana capturamos dos nuevos Pokémon antes del gimnasio. Va a ser brutal. Pero Epicardo, chicos, Epicardo. Modelo Marina, ¿qué tienes, Marina? ¿Qué me traes? Torchic. Un Torchic a estas alturas. Y un Sligo, ok. Os recuerdo que a partir de nivel 35, creo que es. Están todos ya evolucionados a etapa máxima, ¿vale? Eso es importante. Ok, disparo certero a Torchic. Explota. Y Carantoña al Sligo, yo creo que explota también, ¿no? Ahí está, disparo certero. Plisky ¡Pow! ¡Plasca! Ahí lo llevas. Pa' tu casa, crack. Vale, yo creo que eh, me da tiempo a capturar, ¿eh? Yo creo que me da tiempo a capturar. Porque realmente... Capturamos uno. Capturamos uno y dejamos otro para mañana. Es que me gustaría dejar uno para mañana, ¿vale? Aunque claro, me gustaría hacer mañana el gimnasio. Y si el gimnasio... Nada, venga, vamos a capturar hoy. Vamos a capturar hoy. Ahí está el cara, Antonia. Era fácil este combate. ¿eh? Bastante sencillo. Doki, Vamos con la mascarilla, chavales. Y se viene primera captura de la ruta 6. A ver si cojo bien el mando. Uno. Dos. No sé qué estoy haciendo. Ahora. ¿Ahora? ¿Vamos? Tío ¿Hola? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me he pirado! ¡Ay, Dios mío! Vale, cojo esto <risa> Tres ultra bolas, ¡Qué bien, qué bien Vale, creo que ya sé por dónde hay que ir Vamos para allá, por aquí Ahí está ¡Oh! ¿Primer Pokémon de ruta? ¡Crocorock! ¡Claro que sí! ¡Qué grande, Crocorock! ¡Qué grande, Crocorock! Pues cuidado porque Crocorock eh, puede tener o Moxie O Intimidación, pero Intimidación ya veo que no tiene Así que esto tiene moxi Cuidado que es tipo siniestro eh, Esto no me mola Vamos con Ghost Tengo Danza Pluma, así que es bueno De hecho también he podido haber ido con Con el Somnífero Ahí va Ghost Triturar, bien, bien, bien, bien visto, bien visto, bien visto Aguántalo con el Nepe, Naisu Voy a hacer Danza Pluma Primero bajar el ataque para que no sea ofensivo. Y después vamos a intentar capturarlo con todas las de la ley. ¡Let's go! Eh, tengo Pokéballs. Creo que tengo Pokéballs. El sol pega fuerte. Creo que tengo Pokéballs. Tengo Sanaballs, tengo Mayaballs, tengo Superballs y tengo Ultra Bolas. Voy con Ultra Ball directamente. ¿What? ¿Cómo? ¡Ay, la madre que me trajo! Por haber subido el nivel de la ruta... El juego te limita los niveles a los que... ¡Madre mía, hermanos! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Vale, eh, no, puedo, no puedo capturar aquí. No puedo capturar aquí. No puedo capturar aquí. F en el chat. F en el chat. Pero es que nos va a pasar más veces, ¿eh? Vale, compañeros, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este pedazo de episodio. Mañana habrá dos capturas en esta ruta porque lo voy a randomizar Lo voy a dejar a los niveles originales. Y, y habrá también el combate contra el rival o sea que cuidadito que mañana entre capturas y combate del rival se viene capítulo de los top top y nada más espero que os haya gustado, dejad un super like de compitulo no apretad el botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC Loque. chao, chao